Cuanto más escuchaba menos hablaba, cuanto menos hablaba más escuchaba. ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó.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 sea que mal que Marí que Marí donde sea que Marí el cordero también irá.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 Pacientemente, pacientemente, pacientemente, espero pacientemente hasta que María apareció. Enrolla hacia arriba.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 Pon tus manos en tus rodillas Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude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 Soy el otro no Diddle, diddle, dample en mi joyo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 Hurra, las hormigas marchan de ocho en ocho Hurra, hurra, las hormigas marchan de nueve en nueve La pequeña ve que hora es y todas marchando Van hacia abajo para huir de la lluvia Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum Las hormigas marchan de diez en diez hurra Hurra, las hormigas marchan de 10 en diez Hurra, hurra, las hormigas marchan de 10 en diez La pequeña grita en finales y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia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 me lastimé Gato gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla Oso Teddy, Oso Teddy toca el suelo Oso Teddy, Oso Teddy salta alto Oso Teddy, Oso Teddy toca el cielo Oso Teddy, Oso Teddy inclínate Oso Teddy, Oso Teddy toca tus dedos Oso Teddy, Oso Teddy apaga la luz Oso Teddy y te digo di, buenas noches. Mira a los conejitos durmiendo hasta medio día. Déjanos despertarlos con una alegre melodía están muy quietos, están enfermos, despierten pronto. Salte conejitos, salten, salten, salte conejitos, salten, salten, salte conejitos, salten, salten, salte conejitos, salten y.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 salten salten salten conejitos salten salten salten conejitos salten salten salten conejitos salten salten despierten conejitos salten salten salten, salten conejitos salten salten despierten conejitos salten salten salten, salten, salten conejitos salten y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 Cielo, estrellita, brilla, brilla. Me pregunto: ¿qué serás? Brilla, brilla, brilla, brilla, estrellita. Brilla, brilla, brilla, brilla, estrellita. Brilla, brilla, brilla, brilla, brilla estrellita.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 ta